Hola, mis queridos estudiantes, soy María Temasías y en este video aprenderemos a realizar la conversión entre tasas efectivas. Debo aclarar primero que las tasas efectivas son aquellas que provienen del interés compuesto. Así que, como lo habrían visto en mi video anterior, que es el interés compuesto y cómo se calcula, necesariamente este tipo de tasas presenta un comportamiento exponencial. Y su forma base es valor presente por 1 más el interés elevado a la n igual a un valor futuro como solo vamos a necesitar convertir la tasa entre periodos, tomaremos sólo los datos de la ecuación que no son monetarios, es decir, quitamos la inversión inicial y quitamos el valor futuro. Y si queremos pasar un 1% mensual a efectivo anual, pues en I podemos reemplazar ese 1%. Por supuesto, como lo quiero en efectivo anual, ¿Cierto? Estamos en un mes, pues al elevarlo en 12 periodos obtendríamos su resultado anual. Por supuesto, pues hay que hallar la equivalencia, ¿no? La equivalencia desde el punto de vista de una tasa exponencial, pues sería ese mismo valor, pero aquí en lugar del 1% reflejamos esa efectiva anual que queremos colocar. Y como ya estaría en efectiva anual, la elevamos a un solo periodo y lo único que nos resta es despejar la ecuación. El exponente 1 lo podemos pasar al lado izquierdo, entraría entonces a dividir. Podemos ya en ese punto quitar el paréntesis, al quitar el paréntesis, pues el 1 que está sumando lo podemos pasar a restar. Y al final ahí tenemos la ecuación, nos dice 12.68% efectivo anual. Analicemos un poco la ecuación para que le hagamos más aplicaciones con facilidad. Si nos damos cuenta, tenemos... Por un lado, un i mensual con un n que nos identifica ese periodo mensual. Tenemos un i anual con un n que nos identifica los 12 meses que trae el año. De modo tal que esa ecuación como tal puede ser convertida de esta forma. Podemos tener un 1 más un interés x que debe corresponder con sus periodos en x. Y luego... Un interés Y que debe corresponder con sus periodos en Y. Y listo. Miremos entonces su aplicación. Si tenemos esta ecuación y nos piden pasar una tasa del 12% efectivo anual a mensual, pues en IDX va la tasa que tengo, que en este caso es la efectiva anual. En NDX debería colocar los periodos a que corresponde el año, que son 12 meses. Como la necesito mensual. Entonces colocamos 1 en N de Y y esto nos da por resultado el 0.95% mensual. Piensen ahora si la tasa que tengo es del 4% trimestral y la necesito pasar a mensual, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Muy bien, y como la necesito de un mes y parto de una de tres meses pues mi resultado es 1.32% mensual y así para todas las posibilidades.